Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches Aquí estamos haciendo un unboxing de, cons de cosas que me compré de China Empecemos con el primero Esto es un medido de temperatura y humedad Y también es control remoto, para control remoto y todo eso También me compré antes uno que era este Pero este solamente mide temperatura y humedad por error me lo compré, fueron dos que me compré Este me lo compré en color negro Para no confundirme Son igual a este, así Todo, formato 24 horas No lo quise en 12 porque No sé Tengo mucha, muchos relojes que están en 12 Así que en 24 para acostumbrarme Esto es una funda De Unity Como me compré un tester de ello Que está por aquí de hecho, no, es, no es un boxing porque me lo compré a de con esto en YouTube. Eh, ¿por, ¿Por qué me compré esta otra funda? Por el problema de este multímetro. Este, ¿dónde está el nombre? Aquí. El problema de este multímetro es que tiene muchos cables. Se me compró otra guacha por eso mismo. Y porque también tengo este otro, más pequeño, que siempre está aquí tirado en, el, en, el, en la mesa. Que sí, ocupa menos espacio en la mesa. Este lo tengo porque a veces me gusta conectar a la computadora hacer mediciones para saber en qué está y también aparte de esta bolsa me compré unos terminales esto es para componente smd poder medirlos y no te las dos pinzas ahí cogiendo lucha sino directamente lo conectas al multímetro vienes aquí y mides entre, entre las dos partes del componente muy práctico y muy útil como me esté con eso lo tendré que abrir y todo eso que Para empezar Con qué seguimos Esta funda de... Algo que me a por aquí Esto es Otra funda para acá Esto es la fuente Decimos la fuente no Una carga electrónica sí Es el código pero es de 35 Hay una que es de 25 es La más potente Que podía haber Okay. de este estilo para hacerle compañía a donde aquí este otro que esto es para medir voltaje potencia y todo eso no viene con fuente hay que ponérsela para ponerlo juntos tienen el mismo estilo y todo eso esta creo que hasta 25 voltios o algo así y 3 amperes de máxima corriente que puede aceptar Después, aquí seguimos con. Estos son. cierto ¿sí vienen una, con una funda interna para protegerlo. Estos son USB tipo A. Pero macho, sí. Todos son macho porque siempre vivo usándolo para hacer cables y cosas así. Un ejemplo sería con este cable aquí segundo, estoy buscando el cable, pero no les me cuento. segundo un reguero de cosas. Bueno. Lo tengo a cortar. aquí el cable. Lo uso así. Ok. Seguimos aquí, es, son, son 10 fuentes de elevadoras de tensión, CPIC. es decir, de un voltaje menor, eleva un voltaje mayor, pero si el voltaje de entrada es un poco más superior al voltaje de salida, siempre va a dar el mismo voltaje de salida. Y tiene esa pequeña protección, por eso lo compra así, no no normales, que si la, si la entrada aumenta, la salida aumenta, uno 10 de ellos, para futuros proyectos, son una resistencia. Que tengo un módulo aquí de prueba, sí de medir capacidad de, de, de pilas. Pero el problema es que cuando lo compré, no venía con estas resistencias y la compré aparte. También compré de 10K para hacerle un calentador, así para usarla como calentador, la resistencia. Eh, seguimos. Esto es funda, vacía. Esto es. Ah, estos son más BMS. Pero estos son de 5 pel Si no estoy mal, o 10. Ya me hice una pila anteriormente. ¿Qué es esta? Para que se mueva. Quita algo de encima. Esta. Estos son de 25 Aquí tengo otra. Que no la he hecho, A ver, cuando tenga más tiempo Que me falta, me falta un paquete más Y esa caja que tal Estos son, ah Estos son plástico transparente termo Para estas pilas como esta Que están dañadas es decir, recortaré el nombre O que se entienda que, que son La pila y lo pondré con esta funda transparente para saber que el... he cambiado la pila pues seguimos con que tiene que fue lo que compré y fueron más cosas que compré de la misma tienda por eso la mandaron así estos son unos hacemos con, lo... con esto que está suelto dentro de la caja estos son unos módulos, estos son tipo C, también tengo tipo A, como este. Esa, la única diferencia es la entrada, son lo mismo. ¿Qué es? Esto es... Ah, entonces un humidificador, sí. la, la, el aparito que es la, la, la alta frecuencia y hace que el agua se evapore. Esto es un elevador de tensión, este es de 8 amperes si no estoy mal Este es para usarlo para la fuente Le enseñé antes Esto es un soldador de puntos Claro, sin los capacitores, este está diseñado para ser usado con baterías Estos son eh, diodos Que no tenía, es si se me acabaron lo que tenía Y compré un pack de diferentes diodos, los más usados estos son otros módulos, elevadores, pero más sencillo, más pequeñitos. También para otro vídeo, para un futuro vídeo, para usarlo. También me compré una cinta que no tenía Catom, Así un paquete de estas que vienen con diferentes tamañitos. Vienen con diferentes tamaños para diferentes usos y ponerlo en diferentes lugares y eso es todo lo que me compré hasta ahora también hay más cosas que no me han llegado pero eso veremos después en un futuro vídeo daré más especificaciones de los aparatos y las, de los productos que he comprado todo eso por eso es todo hasta la próxima